Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Elizabeth uh -huh. Pérez. Yo soy de Resguardo Pauí y Egnea Puinabe. Uh -huh. y, y soy monitora de acá en la Plaza Indígena. Ah, bueno, Elizabeth, mi nombre es Daniel Camilo Acosta. Soy líder de la comunidad de Santa Rosa, Cañabocón, Resguardo Caranacoa, de Yuri, Lagro Morocoto. Pertenezco como vicepresidente de la Corporación Mesa Ramsar en el departamento del Guainía. Con gusto, Cami. Me prefiero decir algo de, de mi trabajo. Uh -huh. de, de plaza indígena, yo no soy donde hay monitoreo de la, la carne, uh -huh. del monte, donde averiguo dónde viene la carne para comercialización. Y lo que pasa, a veces me niegan. ¿Dónde viene la carne? Eso es lo que me pregunto yo. Uh -huh. Ah, bueno, eh, Elizabeth, bueno, eh, nosotros también pertenecemos, eh, pertenecemos a, la, a la designación Ramsar, ¿cierto? Esa investigación que usted realiza en su resguardo en, o en la plaza de mercado que tiene la comunidad de Pauil eh, es una cosa importantísima para nosotros poder saber cuántos o cuánta carne o qué especies de animales llega de los, de los territorios, de los resguardos, ¿cierto? Y en este momento, Elizabeth, ¿cómo le ha ido con ese trabajo? ¿Si ¿Sí la gente eh, han dejado de, de registrar toda carne de monte que ha llegado en esa plaza? Sí, me lo que pasa, a veces está bien, a veces no, lo que pasa acá uh -huh. cambia lo cambia qué? cambia los revendedores ahí. Uh -huh. Pero la gente de los antiguos, uno conoce bien, uh -huh. lo que uno está con problemas, lo que son de nuevos. Por ejemplo, si yo voy al puerto de Paujil, llega la carne ahí, y por ejemplo, no, ya no se encuentra en el bongo, pero se encuentra afuera, ya afuera sí. con las manos de otros revendedores. Uh -huh. Ahí fue, tengo muchos problemas con ellos. Uh -huh. O sea, que no o sea los cazadores directos de las comunidades, ellos no son los que venden la carne, sino ya otros, otros personajes, ¿no? Con los revendedores, pues, digamos. No, uh -huh. ca sí, Camila, así uh -huh. es, así es. Por, por eso me toca más seguir más donde hay más bongos, donde está el señor uh -huh. en ese momento, Averiguo dónde viene, en qué comunidad viene. ¿Cuántos monitores hay en, ese, en esa plaza? Somos dos, ¿Dos? Er, con Hernando. Uh -huh. Yo, gracias a Dios, con Cinchi con Ramsar, lo que me contrató, 3 de marzo del 2019, ahí fue un poco ya un poquito ya es como, digo yo, ya estoy bien ahí con la gente. Y habló los capitanes, capitan, los antiguos los capitanes, me trataron bien y ahí voy en ese momento, ya más adelante me toca llevar más ideas para las comunidades. Uh -huh. Ah bueno, lo, lo, bueno, es, yo, yo, yo, nosotros como mesa estamos eh, hablando con los monitores de cada comunidad para que ellos tengan buena relación con la gente, porque si la persona que está registrando esa carne. Donde sea, no solamente en la plaza, sino uh -huh. en la comunidad, tiene, él, él tiene que tener buena relación con, la, con, la, con las personas que viven en ese lugar, ¿cierto? Eh, Elizabeth, mire, nosotros como Mesa Ramsar eh, estamos dispuestos de colaborar a todas, las, a, a todas las personas que están monitoreando en este momento en, en diferentes comunidades. Eh, nosotros en la corporación, pues, eh, tenemos... Eh, tenemos que tener eh, articulación con las instituciones para que ellos nos puedan, eh, digamos, dotar um, como más herramientas, más herramientas más, más herramienta para que nosotros eh, nos facilite esa, esos trabajos. Por ejemplo, en las comunidades, en las comunidades nosotros como Mesa Ramsar estamos en este, en este momento solicitando radios de comunicaciones en las comunidades. ¿Para qué? Porque muchas veces los que matan carne en una comunidad eh, hay personas que no avisan, ¿cierto? Y, y se vienen eh, eh, con, la, con el animal a la, a la ciudad de Nidia sin avisar el monitor o si el monitor estaba por allá en otro oficio. Entonces son cosas que nosotros, eh, para que la, el, el que caza el animal eh, nos avise, avise al, al, al, al, monitor, pues, al monitor, al monitor, porque eso, ese, ese registro que se está llevando en cada comunidad es para ver, para ver qué cantidad de animales consumimos nosotros en nuestras comunidades y qué animal eh, no se registra en un, en un tiempo, por decir algo, en un mes, durante un mes. Entonces ahí, ahí miramos en el registro, bueno, qué animal estamos consumiendo. Pues son cosas que mmm, tienen mucha importancia para nuestra futura generación, porque hay unos animales que, que se nos están se, se nos agot que, que se nos está agotando, ¿cierto? Bueno, sí. esos animales que se están agotando, más tarde podemos pedir ayuda a las otras entidades, cómo podemos buscar un proyecto sobre un, un sobre criadero, sobre criaderos de esos animales. Entonces, eh, esa es una tarea, es una tarea de cada comunidad. No es, para, no es para nosotros, sino hay que mirar la futura generación. ¿cierto? La generación. Eh, por eso eh, tenemos que tener mucha comunicación con otras comunidades, cómo lo están llevando ellos y toda esa información se recoge. Anualmente o cada dos meses se recoge esa información, se va mirando. ¿cierto? Sí, eso es mi pensado yo también, por eso estoy bien ahí donde estoy, Moreto. Y, y, estoy ahí donde estoy trabajando con, con la plaza indígena. Uh -huh. Eso es que yo digo una sola vez, reunir con la gente de li, li, líderes uh -huh. de los ex capitanes. Dijeron, no Elisa, va bien ahí porque algún día usted va a tener bien ahí para la comunidad. O sea, para criaderos de lapas, dantas, micos y. Sigue trabajando ahí, uh -huh. me dijeron, yo hice en ese día, me apoyaron en ese día Y sigo trabajando ahí, verificando y madrugando De 5 cinco, de cinco, de, cinco de la mañana yo estoy para allá, para arriba, para abajo, para el puerto Averiguando qué llega, dónde viene uh -huh. Ese, Yo estoy contenta ahí con mi trabajo ahí Bueno bueno, Elizabeth, bueno, eso es todo lo que se requiere en ese trabajo Bueno, no, eso no es una cosa fácil ese este trabajo no. toca, eso necesita dedicación, ¿cierto, Elizabeth? Entonces, de todas maneras, pues, eh, nosotros estamos, eh, estamos buscando ayuda en las instituciones que competen este trabajo tan importante que tenemos nosotros como comunidad. Uh -huh. Ese no es fácil trabajo para mí porque yo me toca levantar a las 4 de la mañana para yo estar pendiente en el puerto hacia arriba, a mirar qué es lo que traen y dónde traen. Eso, eso para mí es un poquito difícil cuando yo comencé del trabajo. Ah, bueno, de todas maneras, pues como le digo, estamos esperando el resultado para, para que de aquí a más tarde eh, podemos eh, buscar un recurso ya para, para los monitores que están trabajando en este momento, para que ellos puedan eh, conseguirlo. Lo, la, la necesidad que tiene la casa, como les decía anteriormente, este no es un trabajo fácil, este es un trabajo que necesita eh, tiempo, que necesita dedicarse. Sí, Ajá. así es, porque yo esperaba las discusiones en ese momento. Listo, Elizabeth, tallar. yo le agradezco mucho bueno, tu trabajo, ojalá sigue por esa misma ruta. Gracias, don Camilo, muchas gracias por apoyarme. Señora.